a todos, les habla Luis Felipe Camilo Mercedes Hoy te voy a enseñar a poner tu computadora en modo económico Modo de alto rendimiento Lo que vamos a hacer es darle aquí Y como pueden ver Los rendimientos de tu ordenador Podemos cambiarlo, hay dos maneras de hacerlo Esta es la primera, la que ven que estoy haciendo ahora mismo Y podemos cambiar, nuestra computadora a equilibrado alto rendimiento, la segunda función es ir a configuración, luego que estamos en configuración vamos a buscar la palabra energía, luego que estamos en energía, vemos en qué modo se encuentra nuestro dispositivo y lo ponemos en, en un rendimiento alto, saben, saben que va a gastar más batería y eso era todo amigos de YouTube.